Tú puedes también que estaban en un negocio, como de bebida, y llamaron del lío y dice que él lo coitó. Él fue y lo coitó. El negocio guayán mismo, donde de, de Ronnie, dimos de un hermano de coitado, de donde Ronnie. Eh, el muchacho estaba peleando con otro muchacho, entonces... Ya, el ah, eh, ajá, entonces... Ey, se embaló corriendo y comenzó a tirar piedras como lo loco el, el muchacho. Entonces mi hermana le decía, soy yo, soy yo, no, soy yo, estate tranquilo. Entonces mi hermano le dijo, ¿quién te dio? Y él comentó unos cuantos, entonces Maikito era que estaba ahí y mi hermano le cayó atrás. Entonces se paró y se enfrentó y él coitó a mi hermano.